Jacinto Coyahuazo es ciencia Jacinto Coyahuazo es cultura Jacinto Coyahuazo es trabajo ¿Y qué fue mi ¿Cómo les va? Todo bien ¿Todo, bien, todo, ¿Todo, bien, todo, en, bien, en, todo en orden? orden. Claro. Recuerden, siempre hay algo por hacer jóvenes Jacinto Coyahuaso es salud. Jacinto Coyahuaso es tecnología. Jacinto Coyahuaso es educación. Jacinto Coyahuaso es orden. Es Jacinto Coyahuaso es es disciplina. Jacinto Coyaguazo es investigación. Jacinto Collaguaso es, es de culturalidad. Jacinto Collaguaso es deporte. Jacinto, Jacinto Coyaguazo es nutrición. Jacinto Coyaguaso es ecología. Jacinto Coyaguazo es comunicación. Jacinto Collaguaso es calidad. somos